dando en diferentes países de nuestra zona. Continuamos. Eh, una de las informaciones que, bueno, fue tendencia en el día de anoche y hoy, desde que inicia la mañana, es el resultado de las pruebas al coronavirus que se realizara Luis Abinader y su esposa, al cual ambos dieron positivo. El candidato presidencial sale positivo o da positivo al COVID-19. Bueno. Bien, esta última información eh, ciertamente tiene, aunque el COVID para personas que no tengan ninguna situación de salud, pues no le afecta más allá de síntomas leves, como él dijo hasta ahora que tenía, pero sabemos que ha tenido contacto con muchos ciudadanos. Y eh, que, por supuesto, esto eh, impactará de una manera u otra la manera en que deberá de hacer campaña en estos últimos días el candidato principal de la y oposición. Eso, y eso, el manteniéndose con estrictas condiciones de alejamiento. Bien, precisamente en ese sentido, Fulvio, es nuestro tema inicial eh, en el día de hoy para todos los amigos televidentes. Y es que tenemos, pues, que Abinader y su esposa están contagiados al COVID, como decía en principio. Eh, también tenemos por acá que nos sorprendió al anunciar que se diera, bueno, pues que diera positivo. La información fue hecha en un video que vimos, él había anunciado en la tarde del día de ayer que iba a referirse o a dirigirse al país. La información fue hecha pública en un video donde el candidato a ocupar la primera posición en el gobierno explicó que debido a la constante exposición con ciudadanos por sus actividades políticas, cada semana se realiza pruebas. Explicó que al realizarlas, la mañana de ayer, hora después, recibió la noticia que dio positiva. Su esposa, Raquel Arbaje, también está afectada del virus. En cuanto a las elecciones, el presidente de la Junta, Julio César Castaño... Es otro tema. Ahí, ¿no? sí. sí. Bien, ahí está. Bueno, Fulvio, adelante, vamos a ver. Hay, hay un audio de, el mismo vamos, a, se... vamos a escuchar un poquito sí, sí, del, del video sí. como saben tengo un compromiso permanente con la verdad y con la transparencia creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier información relativa a mi persona o actividad política desde el inicio de la pandemia del COVID-19 recorro el país con las rutas solidarias esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me han realizado una prueba con resultado positivo. Tengo COVID-19 y estoy tomando las medidas recomendadas por nuestros médicos para cuidar a los demás. Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida, ya que no soy un paciente de alto riesgo. Sin embargo, me mantendré más comunicado que nunca, más comunicado con la gente a través de los medios de comunicación, de las, de las redes sociales y todas las plataformas digitales. La dirección de nuestra campaña también mantendrá en marcha varios frentes de trabajo simultáneos, implementando el plan de trabajo y dando apoyo a las familias como hasta ahora a través de las rutas solidarias. Estén todos tranquilos, porque con la ayuda de Dios vamos a recuperarnos rápidamente y seguiremos construyendo el cambio que el país necesita. Bien, ahí están las declaraciones de Luis Abinader. Eh, vamos a ver qué dicen acá. Yerjan. Bueno, lo primero es, naturalmente, eh, pedir recuperación, ¿verdad? Eh, esperar la, recuper la pronta recuperación de, de Luis Abinader, como tanto como su esposa Raquel Arbaje, ¿verdad? Sí. Eh, naturalmente es una, una situación eh, que ellos deberán estar ahora en cuarentena, durante varios días, pero qué bueno que como dice Luis Abinader que no tiene ningún tipo de comorbilidad, es decir que no es un paciente de alto riesgo y ojalá puedan salir pronto de esto. Ahora bien, dicho esto es una esto le eh, para los que creen en el karma pareciera pare, parecería ser el karma, ¿verdad? Ayer nosotros decíamos aquí que con el covid no se puede relajar, que cuando uno investiga, cuando uno eh, se va a otros países e investiga eh, la historia reciente del COVID, se da cuenta que los países y hasta las personas que han relajado con el COVID lo han pagado caro. ¿Se acuerdan ustedes que ayer tratábamos ese tema aquí? Sobre lo que es el estado de emergencia, la sí, necesidad no existe, ¿no? del estado de emergencia. ¿Se acuerdan que yo pasé aquí un tuit de, de la periodista y comunicadora Altagracia Salazar, que ella decía que ahora, vean esto muchachos, que ahora el Ministro de Salud iba a aumentar la cantidad de contagiados, hasta 1.500 eh, eh, diarios contagiados, para meterle miedo a la gente. Me parece entonces que Luis Abinader es su envergüenza que se está prestando a esto. Tomándole la palabra a ella. O sea, que Luis Abinader entonces se está prestando a esto. Diría yo, le preguntaría yo eso a, a, a casualmente al Teresa Salazar. Mira cómo le dio en la cara la realidad. Mira cómo le mira lo ahí. Yo lo comentaba aquí ayer. Dice, me dicen que a partir de ahora el Ministro de Salud llevará las estadísticas de infectados por COVID hasta los 1.500 contagios por día. La idea es aterrorizar a la gente para que no vote. ¿Qué harán para aumentar los, los números de, de, de decesos por, por la enfermedad? Mira, Alta Gracias Salazar, porque yo digo que hay que, que hay que ser coherente. Y que cuando se va a hablar, hay que hablar con coherencia. Y que tú tienes que decir la información correcta. Y que la intención... La, la, esa intención de dañar, de querer llevarle a la contraria siempre a, a, a todo, porque te caiga mal un grupito, no es correcto. Mira cómo le dio en la cara a la realidad. No se puede relajar con el COVID. Es que no se puede relajar con el COVID. Usted dirá, eh, bueno, eh, eh, ¿por qué es necesario el estado de emergencia? Fíjense ustedes que Luis Abinader dice: Yo no soy, gracias a Dios, yo no soy un paciente de alto riesgo, pero eso es él. Y lo que sí lo son. Vamos a dejar que se contagien para que se mueran. ¿Mm? So yo decía que ayer, que había, que cuando se va a tratar, por ejemplo, el tema de la aprobación, que, que ayer hubo un, un rebú eh, eh, constante en la Cámara de Diputados, un lío, yo quiero saber qué van a hacer mañana los diputados. Si ya creen que no, que, que el estado de emergencia ya no es necesario. Si, si, si mañana van a, a, a decir que era un bulto del, de, del gobierno para meterle miedo a la gente, ¿qué van a decir ahora? Ya lo decía eh, Don Quijote de la Mancha, en la obra célebre, ¿verdad?, El Quijote, de Miguel de, de Cervantes, que el mejor descubridor de todas las cosas es el tiempo. El tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Miren ahí el estado de emergencia. Miren ahí la necesidad de mantener controlada la sociedad. Atención PRM, primero hay que poner, primero que el deseo de ganar unas elecciones, hay que interponer la salud de la gente. La salud de la gente está primero, de la sociedad, de su propia gente. Y hoy cabe decir que hasta de su propio candidato, que lamentablemente salió infectado de esta terrible enfermedad. Y como dice él, qué bueno que él no tiene ningún tipo de comorbilidad, es decir, enfermedades crónicas, porque entonces sí tuviera fe a la cosa. Fulvio. Bueno, yo veo aquí la responsabilidad de un candidato de no ocultarle eh, nada al pueblo, porque ya cuando se es candidato, cuando se es político, se debe ser sincero con su pueblo. Eh, Luis Abinader ha sido responsable diciendo, he estado varias veces con Luis Abinader durante este proceso de pandemia en trabajos políticos y siempre los saludos han sido con distanciamiento, siempre las actividades han sido con distanciamiento y con todas las medidas protocolares pero bueno ya anunció eh, el asunto del COVID y esto no tiene que ver una cosa con la otra el gobierno tiene planificado asustar a la gente. Tiene planificado manipular los números y lo está haciendo, aumentando las cantidades de contagiados cuando aumenta la cantidad de pruebas siempre que hay eh, planes de extender la emergencia. Pero, ¿lo ayudó y lo ahí? tiene. Y esos planes de estar metiendo miedo son planes del gobierno y son ellos, la gente del gobierno, que andan de noche rompiendo el toque de queda. No somos nosotros. Y con responsabilidad anunció que tiene el COVID. Así no, se hace. Es que obligado. Y no, una cosa no dice la otra. Los planes del, del gobierno son macabros, tratando de amedrentar a la población. Hay que ser responsable, hay que mantener el distanciamiento, hay que mantener las medidas protocolares, hay que cuidarse del COVID. Siempre lo hemos dicho. Pero tenemos también que cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos de ejercer el derecho al voto. Y desde arriba, desde el gobierno, que tiene que ser la prime, los primeros en dar las garantías necesarias para que esto ocurra. Y esos planes que tienen de empezar con las sirenas dos semanas antes, a estar asustando a la gente, y a empezar con estos informes. La cantidad de pacientes en cuidado intensivo, sin igual. La cantidad de pacientes internos sigue igual, sin embargo, están aumentando. ¿Por qué? Porque aumentan las pruebas. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿cómo están los hospitales? ¿Cómo están las clínicas? Dicho por los mismos doctores, ¿están vacías? Y también, ¿se han hecho aquí algunas pruebas de contaminación, eh, de, de, de, de presencia de COVID inmunitaria en la población? No, no se han hecho. Eso debe de hacerse para determinar si tenemos inmunidad comunitaria ya. Entonces, científicamente es lo que se quiere que se maneje, que no se politice y que se sea responsable, porque con la salud del pueblo no se juega. Y los primeros que hemos estado entregando hospitales y hemos estado entregando eh, suministros médicos y medicina a la población, que carecía de eso y todavía carece de eso, porque las inversiones del gobierno en, en medicina, en atención a los hospitales, aún en pandemia, ha sido menor a lo presupuestado, en un 35, en un 7%. Y también han aumentado las inversiones en otros renglones que no son salud. Que se dejen de, de, de, de estar eh, chantajeando y pensando que el pueblo dominicano es tonto. Mira, pienso que es totalmente incoherente la actuación del gobierno. Por un lado... Permite que su candidato, el señor Gonzalo Castillo, que en mi turno, en mi momento voy a poner algunos de los videos en que vemos, en que los vemos en horas de las noches, luego del horario del toque de queda, haciendo campañas, llevando las supuestas ayudas y demás. Caravanas de vehículos hemos visto videos de ciudadanos grabándolos incumpliendo con un toque de queda y un estado de emergencia que ellos están solicitando. Otra de las cosas que nosotros debemos de destacar acá es que si bien es cierto, nosotros necesitamos, eso no se discute, el distanciamiento físico, el comportamiento, los protocolos en los negocios y en todo lo que sea que haya cantidad de personas reunidas. También es cierto que los diferentes partidos políticos, no solo el oficialismo, están haciendo reuniones proselitistas o están haciendo reuniones partidarias, aún haya distancia y todo lo demás. En el día de ayer salen imágenes que yo más adelante la voy a poner de entregas de artículos y demás del señor o del equipo de campaña del señor Gonzalo Castillo, donde hay tumultos, tumultos de gente. Ah, pero eso el ministro de Salud no lo ve. La Policía Nacional eso no lo ve. Hay que recordar la cantidad de gente que hace unas semanas nosotros vimos en video dándole gas. Un asunto tan delicado y además aglomerando gente. Vemos el ministro de Salud Pública que en el día de ayer dice que van a cerrar los negocios donde hay aglomeración de gente. Él no lo había visto o él no se había dado cuenta o la policía nacional no había visto que aquí la gente está en los colmadones, que en los bancos se aglomeran, que en los supermercados se aglomeran, que están en los balnearios. La cantidad de fiestas que se hacen. Descubren una o dos que nosotros vemos cuando sale la información de que lo graban. Pero aquí todo el mundo está por su cuenta. Entonces, debemos de ser coherentes. O estamos ciertamente en un estado de emergencia. Haciendo que la población, que los comercios, que los políticos cumplan con ese estado de emergencia. O no hagamos nada. Porque para una cosa sí y para otra no. No podemos ser doble moral. Y esto es directamente al gobierno. O sea, no me estés pidiendo un estado de emergencia cuando tú estás permitiendo un comportamiento incorrecto de los ciudadanos. Y de los propios políticos y del propio candidato del oficialismo. Así no. ¿Estamos de acuerdo totalmente? Que haya toque de queda, que haya distanciamiento físico. Eso no es lo que te dijo ayer aquí. Permíteme terminar, permíteme terminar. si se, que se que permite, no. mi amor, permíteme terminar. Si se cumpliera así. Si se cumpliera así. Pero ellos son los primeros que están incumpliendo. Totalmente estamos de acuerdo. Pero hay que ser coherentes. Lo que vemos es al candidato del oficialismo haciendo campañas en las noches. Yo tengo unas imágenes ahí tú? que quiero compartir con el público, porque yo siempre voy al terreno. A mí, no, a mí no me gusta que me cuenten, pero cuando te cuentan, como que la cosa, la información puede llegar distorsionada. Anoche yo salí aquí en San Francisco de Macorís porque tengo permiso de salir. verdad. Estoy autorizado a salir, porque pertenezco a, a la prensa. Mira la, mira la Avenida Libertad de San Francisco de Macorís. ¿En toque de qué? Son las 10 de la noche. Yo creo que los muchachos me digan que le gusta andar de esa zona. Pues miren, eso por ahí, por pues la libertad, como con bienvenido, con, ¿cómo se llama? Con, con ingeniero, allá arriba, donde están los negocios. ¿Qué día de la semana usted puede pasar por ahí a las 10 de la noche y le encuentra así? Si la pueden devolver, muchachos, las imágenes. ¿El pueblo, el pueblo de San Francisco de Macorís sabe, es, es, conoce eso, ese lugar, miren. Eso ahí es la ingeniero con Avenida Libertad. ¿Cuándo tú puedes pasar por ahí a las 10 de la noche y tú ver eso así? Nunca, si no es en toque de queda. Tú dirás, bueno, eh, pero es que eh, eso es ahí, ¿no? el pueblo entero está así. ¿Y qué es, lo, qué es lo que se busca con esto? Que haya precisamente ese control. Miren las calles, señores de San Francisco, miren las calles. Tú dirás, no todo el mundo lo cumple, claro que no, porque si es, alguien hay que llevarse preso, porque esa es la cultura, lamentablemente. Hasta, hasta por Chercha la gente sale a la calle para que se lo lleven preso. Pero miren la calle, miren la calle, esto no se puede lograr si no es en función de un estado de emergencia y toque de queda, donde se limitan los derechos eh, fundamentales, eh, como es el, el derecho al tránsito. Entonces, ¿qué es lo que se dura con esto? Precisamente evitar el contacto social. De la gente que en el día, lamentablemente, no lo podemos controlar al 100%, porque entonces se paraliza, se paraliza la economía totalmente y entonces nos morimos de hambre todos porque nadie produce un chele. Entonces, por lo menos en la noche, por lo menos en la noche, que no es tan necesario salir a la calle, miren cómo están las calles. Yo salí ayer y déjame ver cómo, cómo anda todo. y miren Y miren lo que encontré. O sea que él. Control en las noches está, con algunas excepciones naturalmente, pero está. Por eso es necesario que continúe el estado de emergencia, por eso es necesario, y que haya una, una supervisión de los gastos, que para eso está el Congreso, para eso está el Congreso, para fiscalizar los gastos del, de, de, del Poder Ejecutivo. Y naturalmente, eh, el ejemplo de lo que vimos anoche. ...del contagio del candidato presidencial... ...Luis Abinader... ...es lamentable tener que decirlo... ...pero ellos que estaban opuestos... ...a la aprobación del estado de emergencia... Yo quiero ver qué van a hacer mañana, qué van a justificar. Es que tú está confundiendo si una es cosa con es otra. Es lo Digo, mismo. Tiene tu es interés lo en lo hacerlo. Mismo. Es el lo mismo. El interés marcado tuyo es ese. Es lo... Ustedes dijeron. Es una cosa y es otra. Ustedes dijeron. No estamos de acuerdo con el estado de emergencia, pero que todo el mundo lo cumpla. Claro. No para aprovechar el candidato oficialista. Claro. de noche. Ustedes dijeron. Y si salen de noche, vamos a salir nosotros. Ustedes. Y se va a armar una, una vaina en este país. Eso Eso es. Porque dijero, el mismo derecho que yo okay. tiene, tenemos nosotros. Pero no tiene que ponerte bravo, Fulvio. No, okay. no es poniéndome, no poniéndome bravo. El asunto es que hay que ser sincero con esto. Claro. Estamos totalmente no de acuerdo. De acuerdo. Con, y siempre no acuerdo hemos que dicho que no debemos gas. bajar la guardia. Siempre lo he dicho. Yo no estoy de acuerdo que, con que Gonzalo ande dando gas. Ahora, lo del pan y lo del salami, si es con su cuarto de su campaña, eso es de él y él hace lo no, que él no, quiera no, con que eso que dé lo que quiera que, pero no de noche que, que, que dé lo no, que quiera acuerdo, pero no de noche, de noche aquí que lo que se está discutiendo es que están usando el toque de, acuerdo, de queda para hacer política estoy de acuerdo con que eso no sea lo que de se noche se yo, no sé eres, aquí. Yo, no sé, yo no sé si están no saliendo es de noche cosa. pero no si salen de noche no es correcto no es correcto yo solamente digo aquí lo que puedo probar yo solamente digo aquí lo que puedo probar si fuéramos nosotros que saliéramos de noche, inmediatamente lo supiera. No, pero... Estoy totalmente yo no de ustedes, acuerdo con eso. Yo no le acusaba a ustedes de salir de noche. De lo que yo no estoy acusando es de que el candidato presidencial de ustedes salió contagiado cuando pero ustedes... Como otro cuando ustedes otro sale ustedes estaban que era por no, otro ciudadano, como, era, ciudadano la otro salió, como cualquier otro ciudadano. Como, ¿Por qué se contagió? Como cualquier otro ciudadano. Pero ¿por qué se contagió? ¿Tú por ¿tú el contacto social. por qué se, social? Por el contacto por qué social? se contagió? Porque eso contagio... Se ha determinado por qué. Por, tú lo sabes. ¿Y cómo tú te contagias? Si no por el contacto social. ¿Y tú ¿Cómo lo sabes? tú te contagias? Por el contacto social. Entonces. Pero eso eh... lo puede llevar hasta un miembro de su familia, a su casa. Contacto social. Es lo mismo. Y necesariamente tiene que físico? ser por la política. ¿Contacto físico. Porque es lo que le digo. Si nosotros, por ejemplo. Oye, permitimos... me, nosotros no estamos de acuerdo que, que con el toque de queda, que sí, que no, no, no, no, no. Lo, aquí lo que se está discutiendo es que están usando desde el gobierno la, el plan de emergencia del toque de queda nocturno para aprovechar. Lo que, para pasa, eso. lo que pasa es que políticamente no le conviene a ustedes. No, no es que políticamente. políticamente es que no si la ley ustedes. es para uno, tiene que ser para todos. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy ah, de acuerdo lo que ese pasa es el es que... A nosotros nos trancan y a ellos lo sueltan. Muy bien, excelente. Tenemos ocho horas para trabajar y ellos tienen 24 Excelente. ¿Por qué no podemos trabajar en igualdad de condiciones? Eso es lo único que estamos discutiendo. Trabajar en igualdad de condiciones Aquí lo que hay que poner es por encima del interés del pueblo Nosotros interés hemos interés puesto por encima El interés del pueblo siempre interés. Entregando suministros médicos, materiales médicos A todos los hospitales, que el gobierno no se los lleva El hospital es vacío La mayoría, sin medicina, estaban Y las inversiones que le toca darle Al gobierno en el presupuesto Apenas ha invertido en estos últimos cinco meses Un 37% donde debiera haber aplicado 42% y ha comprado más computadoras que medicina en plena pandemia. Eh, Le interesa me llamaba, al gobierno que, la salud del pueblo. Dime que, dime, di dime dónde ha faltado camas. Muchachos, tenemos si que defender al gobierno, pero dónde, dónde ha colapsado. No, este no, no, no atención, atención, atención, señores. El estado de salud pública de República Dominicana es el mejor del mundo. No, yo no aquí he dicho no eso. falta de nada. Yo te no he dicho aquí eso. Hay te estoy diciendo que ¿Buenos días. La no la pandemia, hemos tenido lo vamos a, a, a eh, eh, vamos a recibir una llamada aprovechándose de la ignorancia Buenos días. Buenos días. Buen día, caballero. ¿Cómo están ustedes? Bien. parte fuerte. Si lo escuchamos. Doctor, es que aquí no, no sabemos. El Estado no se ocupa de la salud. El Estado lo tiene a la calle. Y simplemente hace lo que no debe hacer. Aconsejar y reprender. Pero, de hecho, no hay ninguna acción de salud pública que favorezca a la población. Quédate en tu casa. Ahora, en el tiempo que yo tengo en casa, yo no he visto el primer empleado o la primera persona que depende de la salud pública que me venga a preguntar qué me han hecho, qué persona o qué sujeto me, me han enfocado, que yo debo hacerlo, no la prueba del pobre. Yeah. Es una cuestión de hace yeah. mucho, yeah. no de sé ahora. Yeah. COVID ha vieron yeah. tiempo yeah. para el Estado? La salud pública está cuerpo Y yo tengo mucha razón, más que el abogado que está hablando ahí, de salud que Que habla de ley y... pero de salud que se cae. su opinión, usted no tiene que limitar, Bien. con todo el respeto que usted se merece, para usted emitir su opinión. Pero no tiene que limitar. Hay algo sencillo, pues, pero qué invierte el Estado en salud? Pero espérate un momentito. ¿Qué invierte? Déjame responder la doctor El 1.3%. Déjame responder la Una al miseria. La más baja de toda América Latina. La inversión en salud. Vamos a escuchar a Ayerian para entonces. ¿y Lo con... que quiero decirle al doctor Marte Fuerte que llamó, que con todo el respeto que él se merece, para él exponer su punto de vista, no tiene que limitar el mío. O sea, aunque usted sea doctor, yo tengo todo el derecho a hablar de medicina. La información está ahí. Eso ya es eh, por eso que tenemos que comenzar a cambiar como sociedad. Aquí hay gente, por ejemplo, que puede salir más de ley que cualquier abogado, sin ser licenciado en Derecho, doctor. Del Covid a, a, nadie sabía a, a nada, de pero de un médico no, o sea, no podemos decir que de por ti. más que una persona lea puede tener más a información. Yo pero por médico, por eso se estudia no. científicamente, eso debe dirigirse y administrarse científicamente, no como una politiquería como lo está haciendo el doctor Cárdenas, el ministro de salud, es un politiquero cualquiera. Yo te pregunto a ti, por un ejemplo, ¿qué sabía el mundo del Covid? ¿Qué sabía el mundo del COVID Aquí la gente a través de las informaciones que ha recibido por internet Sabe lo mismo que cualquier doctor Claro, no estamos hablando de los procedimientos internos de la medicina Estamos hablando de las informaciones generales, de cómo se contagia, ¿verdad? No estoy de, de acuerdo de, contigo ahí. ¿Por qué? Porque cada profesional hay que darle su espacio. Yo pero, de, Yo, yo de no digo lo te, contrario. Lo que de no de puede derecho, limitarme a mí es el derecho a opinar sobre de derecho, eso. Yo de tengo que A darte, esto que yo me estoy refiriendo... Yo, yo estoy de diciendo, derecho te doy el espacio a ti. Yo no estoy diciendo... Yo no estoy diciendo... Ahora, que por ejemplo, que yo vaya a hacer una operación... Tú vienes a hablar conmigo... Pero a opinar sobre un tema de salud perfectamente vienes, lo puedo hacer. Tú vienes a hablar conmigo, por ejemplo, del tema del medio ambiente. Y simplemente... Ay, yo no tengo calidad para hablar contigo sí, medio ambiente. No, no, Es no, no? lo conocimiento. O sea, un profesional no, es un especialista de, ver, de no, pero, pero no, un área. No, Un profesional es un, es un especialista de Es que yo no he concluido. En derecho, yo te dejo tu espacio. En medio ambiente, cuando alguien va a tomar una decisión, si toma la decisión tuya, por ejemplo, uh -huh. en, en, en opiniones profesionales, esa persona que la tomó puede estar en. Ejército. Oiga lo que le están diciendo. Le están diciendo a los estudiantes que cuando un profesor le diga es azul, no, ¿es azul? No, no, no. es que Equivocado. Equivocado. Vamos nosotros. Bueno, ese ¿sí? sentido de interpretación equivocado. que tiene. Ese sentido de, de Yo interpretación. tengo derecho a opinar Mira, de lo que yo quiera. Te, te voy a decir lo La siguiente. La constitución me lo permite. Óyeme. O sea, el doctor Marte Fuerte. Óyeme, con todo respeto. Usted no puede óyeme, decir que me calle sobre esa pregunta. Tú eres pecho. todólogo y científico no, no, todólogo y analista. No, no, no. no, no y te te exijo respeto. Yo te exijo respeto. Diego, tú eres un todólogo. Te exijo respeto. Yo no te estoy No Yo no te estoy Yo te Yo Yo estoy diciendo lo que tú eres. Lo que yo estoy aquí es que sean Fulvio tú sabes por favor. De Todo, yo no te estoy respetando a ti, tú eres un todo